Esto es Sobredosis Musical, un miércoles más, como siempre, de 6 a 7 y media, en la Ilola 107.5, hoy estamos con la gente de Movita RPM, que nos están haciendo un documental y va a salir de la leche. Ahora estamos. Yeah. So I like that yeah.